el día de hoy te quiero enseñar a restablecer y restaurar Lightroom de manera súper rápida y sencilla bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador y lo que te va a enseñar el día de hoy es a restablecer o restaurar los ajustes que hayamos hecho en edición en una fotografía entonces vamos a hacer aquí una pequeña prueba súper rápida de una edición destructiva tenemos nuestra edición pero pues digamos que en este caso no me gustó en general nada entonces en caso de que no te haya convencido para nada esa edición que hiciste le das sencillamente en restaurar esta es la primera manera que es digamos la que te vuelve todos los pasos que hayas hecho la segunda manera es por ejemplo lo que no me gustó fue la exposición entonces le doy doble clic en la exposición como ves, nos devuelve la exposición a la normalidad la otra manera que tienes de hacer esto es dándole aquí doble clic a este regulador y digamos así tienes con todos los ajustes, por ejemplo, el contraste, altas luces y el resto. La otra opción que tienes es por zonas. digamos Esta es la zona de tono, como ves, está encerrada en esta cajita. Entonces le das doble clic a tono y nos restaura todo lo que hayamos hecho en la zona de tono o en la de presencia. Si lo que no nos gustó fue como tal el recorte, entonces nos vamos a la zona de recorte y le decimos que no lo restaure. Como ves, nos lo deja como el original y le damos en hecho. Si lo que no nos gustó fue por ejemplo un degrade o un efecto de pincel, esto vale para todas estas opciones. Entonces nos vamos a filtro graduado en este caso, le damos doble, doble clic o clic y como ves nos aparece que ya está seleccionado y no nos gustó el color. Entonces le damos doble clic en la palabra color. Como ves nos lo regresa a la normalidad. De esta manera aprendimos a restablecer o restaurar todos los eh, ajustes que hayamos hecho en una fotografía como todo un profesional. Como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí arriba te estaré dejando otro video para que lo puedas checar. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te estaré dejando por aquí otro video que sé que te va a ser de mucha ayuda. Y finalmente te invito a pasar por el canal y ver más contenido.